Bueno, ya vamos a ir entrando. Y Buenos días, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Este, cómo es que dicen que andan y venimos con suerte, pues segundo viernes con, con sol, sí. está lindo. Estamos acá en compañía del querido Ubaldo Luna. ¿Cómo anda, Ubaldo? ¿Qué haces, Marcelo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Este, sí, la verdad que después de dos días en donde hubo predominio de nubes, en donde estuvo nublado, hoy está fresco. Recordemos que tendremos en este día viernes una máxima de solo 16 grados, pero muy agradable, con un sol que ya parece más de septiembre que de agosto. Así que para disfrutar. Ah, dirían, Dios te escuche, ojalá, por favor, ojalá. por favor. El fin de semana pasado fue un gracioso, ah. Sí, sí, estuvo, estuvo lindo, lindo, la verdad, yo ya la verdad que uno eh, Con todas las cosas que van pasando en la vida de todos nosotros, uh -huh. es como que es una suerte que alguien te recuerde que el fin de semana pasado el clima sí. estuvo bueno. Estuvo muy lindo, estuvo muy lindo. Porque se me, me borró de la, sí. de, la, de la mente. Sí, hicimos una escapadita con familia a la localidad de Carlos Ken. Ah, me acuerdo, ¿cómo es que tal? <coughs> muy lindo. Es muy lindo. Muy lindo, muy muy lindo. A ver, sencillo para los que no tenemos demasiadas aspiraciones para pasar un día fuera de, del ámbito habitual de uno, muy muy lindo, bueno, está la vieja estación de ferrocarril, una sí. feria que allí se arma. Y hay como una especie de la estación de tren, Exactamente. Tipo un museo. Exactamente, tiene, tiene un museo, recordemos que Carlos Quien es una localidad que depende del municipio de Luján, ah. tenés eh, ese lugar típico, a los alrededores de la plaza, y de ese espacio verde enorme que tiene, justamente alrededor de la vieja estación, hay mmm, casas viejas, casas tradicionales, hay un, una oferta gastronómica importante. Eso te iba a preguntar. A muy buen precio. ¿Ah? A muy buen precio. La verdad es que, de hecho, nosotros éramos tres, comimos por 4.400 pesos con eh, comida que sobraba y que obviamente trajimos porque no nos parece bien ni dejarla ni tirarla. No. ¿Qué te pasa? Y comimos muy bien, pero no tomamos hemos... muy bien. Es, pero es un regalo. 4.400 pesos para cuatro. Si hubiésemos sido cuatro hubiese estado perfecto bueno, después me pasaste. Este, por supuesto, y porque... muy recomendable un lugar ahí, reitero, tiene la estación un espacio grande que es como una gran plaza con un parque y casi en forma bueno, alrededor de toda la plaza hay ofertas gastronómicas predominio de parrillas entramos a un lugar en donde comimos a, a la veredita una tarde, una tarde soleada del sábado último después de comer muy bien a tal punto, mira, te cuento que comimos también que no hubo lugar para merienda, solo mate Ah, bueno Porque estábamos que decíamos, wow, y mira que hicimos caminatas por el interior del pueblo y todo Viendo casas muy, muy lindas, todo muy cuidado La verdad que en un ambiente muy, muy lindo Una oferta interesante también del paseo de artesanos que hay, hay por allí Con productos tradicionales, con artesanías y demás Para hacer una escapadita que la podés resolver en menos de un día, en medio día Indicado eh, no está de más, yo la última vez que fui ahí a, a Carlos Ken hace como cinco años, entonces lo escucho sorprendido porque cuando fui yo, por supuesto, estaba la estación muy, muy arreglada, muy diferente uh -huh. con las cosas, pero había uno o dos lugares solamente sí. para, para comer y no había feria ni nada de eso eso por un lado, entonces uno eh, se alegra de que como digo yo la, la locomotora esta que es la provincia de Buenos Aires uh -huh. que empuja a toda la Argentina <risa> en el área del turismo y del microturismo sí. que se está trabajando post pandemia muy bien en muchos pueblos sí. eh, me alegra eso que vos dijiste y vamos a volver a, sí, a Carlos Pena a ver todo ese desarrollo ¿no? Mirá, nosotros inclusive eh, previo a, a parar a almorzar dimos una vuelta a de la plaza a tres o cuatro cuadras en ese radio, digamos y no solo te encontrás con casitas de ensueño, con unos parques muy lindos eh, nada suntuoso todo, claro. todo muy concreto y lindo y también ahí tenés ofertas de parrillas con unos jardines enormes con ah, promociones bueno. en algún caso y alrededor de esta plaza te cuento Marcelo, habría por cuadra una oferta gastronómica de por lo menos cuatro o cinco lugares por cuadra Ah, bueno, Así entonces que, ha habido un desarrollo, sí, a, a lo último que yo fui... Evidentemente, evidentemente. Este, no, vamos a ir. Yo había escuchado en el pospandemia, en un trabajo que está haciendo la, la, la provincia de Buenos Aires, a través para desarrollar esto, uh -huh, y habían sí. dicho que estaban haciendo sí. ese circuito, y uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo llevará? Es decir, eh, está lo que pueda colaborar la provincia Pero está también el ansia de los, sí. de los pueblos y de la mm, gente sí. En cuanto a su iniciativa Es de uh -huh. decir, vamos sí, a hacerlo sí, sí, sí, sí. Porque es un lugar lindo para, para sí, meterse una escapada Sí, está totalmente Y la tarde la pasamos, como te digo, ahí en el parque Con mucha gente alrededor Y además es, creo, la altura del año disfrutable En ese tipo de, de pequeñas salidas Porque después el calor es un lugar muy abierto Quizá no tan arbolado y entonces este, este rango que va a ponerle de agosto en adelante hasta llegar a octubre es como un lugar y un tiempo indicado para hacer este tipo de escapaditas. Y va a estar muy lindo, imagínate como él dice, octubre, un día de sol, que sí. estás sintiendo ese vientito, sí, que decís, sí. ¿para qué traje la sí. campera? ¿La cual, Nosotros, te digo, en la recorrida del último sábado dejamos todo, estuvimos en remera todo el día. Muy bien. Todo, todo bueno, bien. en Remera todo el día. Qué lindo. Nos vamos de Carlos Ken, les mandamos un abrazo, un saludo uh -huh. a la gente ahí. Felicitamos por todo eso que están haciendo, que nos encanta. La verdad que nos encanta. Sí. Y tenemos una envidia sana de aquellos que viven lejos de, de esta maraña de cemento. Nos ¿no? enamoramos de una casa, Marcelo. Opa, bueno. Mira, nos enamoramos de una casa que era una casona antigua con un parque inmenso, en donde uno dice, acá va a ir tal cosa, empieza a soñar, no sí, y a volar, sí, sí. y decís, y eso el valor que, porque ahí nomás, viste cómo son los chicos, Claro. estaba en venta la casa, mi hija googleó y estableció el valor, pudo llegar al valor claro. de esa casa, y dijimos, es mano a mano con nuestra casa de Villa Club. Pero... Está eh. bien, mira, vos podés trabajar desde allá Podés sí. hacer eh, lo que se llaman sí. los trabajadores, los nómades digitales Sí, podría ser Nosotros lo que hacemos, te damos la formación acá tecnológica claro. Y estás a ¿Y una hora respecto? y pico Estás a una hora y pico y estás a 5 o 10 minutos del acceso Averigua el tema de la conectividad de internet sí. y de, de algunos es, servicios y de algunos servicios sí. pero más que nada hoy en día pues escuchame mm. acá en Hurlingham sí. estamos así que acá en mi casa es agua de pozo sí, que no claro. la podés tomar no así la mía que tampoco. <risas> así que... Es que es pero bueno eh, eh, volvimos <risas> volvimos de esto que vos dijiste es el, uno de los últimos puntos ahí eh, claves no mirá lo que es esta casa y mirá las potencialidades que tenés y estás en un lugar casi de campo y a hora y media menos de la ciudad de Buenos Aires a cuarenta y tantos de minutos de acá Seduce. Seduce, seduce, mm. pero claro, mm. porque como dice el Pepe Vida, hay una sola que vas a estar todo el día trabajando, es decir, yeah. si vos tenés que vivir, y lo que trabajes tiene que dar, pero te tiene que sobrar tiempo para vivir. Y sí, es la búsqueda. Este, Vamos Porque, a ver. viste, no, no, hay un repuesto, no es que des una, <coughs> no importa, yo del cajón saco una segunda versión de no, Marcelo. No, no, es esta. Es esta, es, es esta. la que hay. Bueno, ¿cómo es lo que hay? Eh, paso a la, a la primera foto y no? arrancamos con la temática este, del tema en el Consejo Deliberante. Vos nos comentás. Exacto. El lunes último se desarrolló, unos días después de la audiencia pública, la sesión en la que los concejales de Burlingame decidieron, aprobaron por unanimidad, recordemos que esto requería dos tercios de los integrantes del cuerpo, finalmente en virtud de algunas modificaciones que hubo al proyecto de ordenanza, Finalmente, por totalidad, estuvo aprobado unánimemente la sesión del predio de la calle O'Brien y Guardia Vieja, en el barrio de Jorge Newbery, donde estuvo hasta hace poco el obrador municipal, para que allí se construya el hospital del PAMI. Recordemos, esto pasó por audiencia pública la semana pasada en el Consejo sí. Deliberante también estuvimos allí, te lo contamos, y estuvimos el lunes último en donde el Consejo, reitero, por las 20 manos que lo conforman, terminó aprobando esto. ¿Por qué decimos que...? Estás ahí en la estoy foto. Estoy ahí en la foto, bien. exactamente. <risa> eh, el rostro no tiene que ver con una posición respecto al hospital, sino porque estábamos realmente muy apretados, claro. muy muy apretados. Reitero que hay sesiones en las que el interés es tan marcado que quizá el Consejo Deliberante pudiera mudarse a otro ámbito. no sí. Siempre pienso, siempre sí. por ejemplo... En el centro cultural, que es una opción viable, que no es, una, no es el estadio respecto a las dimensiones, eh, y además eso, ¿no? Hacerlo más participativo, si se quiere, para la gente. A ver, había mucha gente mayor que asistió tanto a la audiencia como a la votación por la sesión del terreno y que en algún caso se tenía que ir, porque además la sesión, en virtud de los acuerdos previos de los distintos bloques. Se demoró casi una hora, hora y pico. Claro, se hace largo. Se hace largo, la gente, no todos estaban sentados, y bueno, reitero, termina siendo una incomodidad para la gente que se acercó con expectativa a este, a este tema. Bueno, obviamente hay cuestiones que son informativas, de eso te estamos dando cuenta aquí. Exacto. Los 20 concejales aprobaron esta sesión. Recordemos que el hospital, una vez que se conforme la unidad ejecutora, que va a contar con fondos del PAMI, pero que va a ser encarada por el propio municipio de Hurlingham, se estima que en un plazo de nueve meses, este hospital, que se va a levantar con construcción en seco, con construcción industrializada, va a estar abierto. No sabemos la instancia que tiene que ver con otro de los puntos clave en un centro de salud, y esto vos lo sabés mejor que yo, Marcelo, que tiene que ver con los recursos técnicos y con los recursos humanos. Claro. Este es un tema... Están atados uno a otro, ¿no? Porque podés traer un gran equipamiento, pero si la gente no tiene la formación exactamente adecuada uh -huh. a la aparatología sí. que tenés, eh, tenés, se te va a encarajinar un poco la cosa hasta que sí. aparezca gente que diga, bueno, trajiste el mejor ecógrafo que hay, sí. o trajiste, qué sé yo, el elemento de laboratorio, pero la gente tiene, el personal que vos trajiste tiene una formación eh, básica, sí. por decir, o a tecnológica, ¿viste? Puede ser. Y hay, además de los costados informativos respecto al tema, también mucho para contar que tiene que ver uh -huh. con la trastienda. Y eso es lo bueno de poder estar allí presente en una, en una sesión. Éramos el único medio de Burlingame que estaba allí presente, el único medio regional que estuvo también en esa, en esa sesión. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, uno pudo advertir, conociendo un poco el paño, que la gente de Juntos esta vez no estuvo tan en inferioridad de condiciones. Así como se le imputó durante la audiencia pública gran parte de la responsabilidad al espacio opositor en que aprobaran o no la iniciativa del hospital, en este caso hubo gente que claramente también estaba allí para respaldar a los concejales de Juntos. Hubo posibilidades, a diferencia de la audiencia, en la que los ediles se pudieron pronunciar con el tiempo considerado pidiendo la palabra como ocurre en cada sesión así hablaron por ejemplo el concejal Sebastián Palacio, la concejal Carolina Sosa, habló también el concejal y presidente de bloque de Juntos eh, Juan Manuel Lorenzo por el oficialismo las voces estuvieron en el caso de la presidente de bloque Viviana Lodos y quien posteriormente llevó la palabra quizá esto tiene que ver por la pertenencia al espacio de la cámpora el espacio del intendente interino Damián Celsi y también del subdirector ejecutivo del PAMI, de Martín Rodríguez, fue Nicolás Vilela. Digo esto porque la gente de Juntos pudo aclarar un poco cuál era su posición. Eh, fueron señalados como quienes se negaban a la existencia de un hospital, cosa que evidentemente no fue así. Sí introdujeron o lograron introducir, mediante un acuerdo con el oficialismo que tiene mayoría, eh, un artículo que está en el proyecto de ordenanza aprobado que estimula la creación de una comisión de seguimiento dentro del Consejo Deliberante. Así como hay una comisión de apoyo a la creación del hospital impulsada prácticamente desde el oficialismo, desde el gobierno municipal, en este caso se ha logrado que se cree una comisión que va a estar conformada por un concejal de la oposición y uno del oficialismo para supervisar el destino de los fondos, de qué manera se están ejecutando para seguir paulatinamente toda la ejecución de esta obra. Es evidente que, que entonces, este, como nosotros este, como, como nosotros sospechábamos, diría el, este, el, el Chavo del Ocho... Decía, el, chaburín, lo, ¿no? el, los el Chapulín, ¿no? El Chapulín, lo sospeché de un principio de que no tenía oposición, porque no. ¿quién se va a oponer a construir un hospital público? Nosotros sí. desde acá tanto Ualdo como a mí todos los días han escuchado al menos mi posición que decir yo no me opongo yo lo que pasa es que soy exigente y quiero que los plazos se cumplan porque el hospital es necesario es un aporte Burlingame tiene como un pozo siempre sí. lo decimos que el área privada este, eh, otra que hierba puritos palos. decía mi eh, abuela no sí. hay nada ¿viste? Lo, que, lo que yo creo Marce es que <coughs> para la <coughs> perdón para la oposición todo el tema terminó quedando como una especie de encerrona. ¿Por qué? Porque creo que. <coughs> Perdón, estos cambios de temperatura. La oposición eh, no logró instalar el tema del debate respecto a algo que fue unánimemente reconocido, tanto en la audiencia como en la sesión del lunes. Y esto es el por qué Urlingam está en esta situación en la que es tan necesario un centro de salud. Claro. Entonces, claro, eh, la oposición no logró poner ese tema dentro del escenario de discusión, porque el riesgo de que eso implicara que se oponían al hospital, lo colocó, reitero, en esta encerrona. Quizá eh, la oposición dejó pasar tiempo, quizá cuando se anunció este hospital en junio de este año, allí debieron haber sido un poco más enfáticos si eran lo que querían, y esto es señalar la responsabilidad de los distintos gobiernos municipales en el panorama de la salud pública, también privada, pero en este caso solo de la pública le corresponde la, la responsabilidad de los gobiernos municipales que han pasado. De Juanjo Álvarez, de Luis Acuña, de Fernando Arnedo, de Juan Zabaleta y el interino de Damián Celsi. Me parece que en eso la oposición dejó pasar el tiempo y después, claro está, ¿quién se va a oponer a la creación de un hospital? No, más bien nadie. Y por otro lado, el, sí, lo que dice, suscribo todo lo que está diciendo Ubaldo y digo, bueno, entonces quiere decir que... pero y los ciudadanos, y nosotros, porque nosotros no hablamos, nosotros acep hemos aceptado y soportado que eh, OSDE no te deje ni siquiera una oficina. Que eh, OSECAC tiene una cosa así chiquitita, que yo me atiendo, pero me atiendo en Morón como se atiende el 80% de la gente de Hurlingham en Morón. Y en Morón, OSECAC tiene una cosa de loco. Mm -hmm. Igual que en Capital, igual que La Matanza, igual que la gente que tiene UPCN, ¿Entendés? Y justo, justo, siempre digo lo mismo. Acá en Hurlingham no tenemos suerte, ni con las prepagas que vengan a instalar algo, ni con las obras sociales, porque está ahí el sanatorio Hurlingham, qué sé yo, no sé qué, qué, qué hace, qué está haciendo. Mm, sí. No tiene una presencia como tenía, qué sé yo, cuando yo era chico, el sanatorio Hurlingham tenía un sí, poco claro, más de presencia, claro. más importancia. Así que es interesante que se hable a futuro mm. sobre una estrategia general sobre el tema de salud y cómo encararlo y cómo de repente entusiasmar a sindicatos y claro. prepagas a que alguien claro. venga también a hacer un sí, aporte. Yo, yo creo que de, de la oposición la idea era, era preguntarse por qué o de quién era la responsabilidad de que Hurlingham tenga este cuadro de situación. ¿Por qué? Y porque eso implicaba claro. que uno diga, bueno, ¿quién gobernó Hurlingham desde que nació? Claro. Ahora, no lograron instalar ese tema y terminaron encerrados en, por supuesto, acompañar... Esta iniciativa del hospital, al que nadie le puede decir que no. Me parece que un dato clave de acá en adelante, ya con la audiencia pública realizada, con la sesión del terreno realizado y esperando que se cumpla el plazo de ejecución de la obra. Recordemos que Burlingham hace dos años, casi tres, porque estamos corriendo el tiempo, que no tiene prestación de PAMI en el distrito. Exacto. Bueno, quizá eh, lo que hay que, a lo que hay que prestarle mucha atención es a un dato que el propio secretario de Salud del municipio, Nicolás Coliqueo, introdujo en la audiencia pública, y esto es el concepto de aprovechamiento comunitario del hospital del PAMI, que no sea pura y exclusivamente para los beneficiarios del instituto, sino que también los vecinos de Hurlingham tengan la posibilidad de concurrir más allá de ser o no beneficiarios. Digo esto porque la experiencia a la que apeló Coliqueo es la que ya hemos comentado, es la del hospital del Bicentenario en Ituzaingó. Y ojalá la de Burlingame sea mucho mejor que la sí. de Tusengó, que no tiene para nada satisfechos a los vecinos. Pero bueno, el tema ya pasó por el Consejo. Veremos cómo se conforma quiénes van a ser los concejales que integren esta comisión de seguimiento. Esperamos, esperamos siempre lo mejor para esta resolución. Seguimos adelante. Dale, Teremos... cómo no. Eh, esto que estamos haciendo es una especie de resumen qué pasó sí. durante la semana Exactamente. en temas importantes, seguimos dentro del área del municipio. Eh, exacto, esta semana comenzó el desarrollo de lo que, y acá también da para discutir. Y en este sentido, uno no quiere ser, no quiere apelar a la chicana, no se trata de eso, sino que simplemente se trata de el tiempo en el que uno tiene registro de las cosas que han pasado en Hurlingham. Porque ahí vemos al Secretario de Infraestructura, Facundo Cadavid, que también habló durante la audiencia pública por el hospital. Vemos al Intendente, Damián Celsi acompañado por quien fuera concejal acuñista, concejal zabaletista, eh, Secretario de Obras Públicas de Juan Zabaleta, funcionario de la provincia y que regresó hoy actualmente con el cargo de Vicejefe de Gabinete. Hablamos de Miguel Quintero, el hombre de Villa Tesey junto con un empresario local al que le están mostrando la calidad constructiva que va a tener esta obra, que es la obra calificada como mega obra por parte de la actual gestión municipal del corredor urbano de Vergara. Comenzó esta semana en la esquina de Vergara y Félix Frías, eh, va a seguir prolongándose naturalmente, esto dicen que hay dos frentes en simultáneo que se están ejecutando, que, a ver, lo calificó la información oficial... ...como la obra más importante de la historia de Burlingame Y la verdad, reitero, y esto da para discutir... ...porque los que tenemos vida y años aquí en Burlingame ...creo que por ahí pensamos en otra obra o en cualquier otra obra... ...para hablar de la obra más importante que ha tenido lugar en el distrito. Para mí, por ejemplo, fue una obra que realmente significó un antes y un después... El ensanche y repavimentación de la Avenida Roca. Estaba pensando. La ruta 201. Exactamente eso, porque la verdad que había todo un trabajo de, de, de logística y de infraestructura, porque iban rompiendo lo viejo que había y era no. un lío. Fueron de dos, caños. dos tramos. Fueron dos tramos. Dos el tramos. primero de eh, Camino del Buen Aire hasta Ejército de los Andes, y el otro de Ejército de los Andes hacia. ...casi la salida de Burlingame ...en la ruta 4... ...la ruta provincial 4... ...recordemos que Roca... ...es la ruta 201... ...bueno... Eh, ...a ver... ...para los que tenemos memoria... ...y acá sí podremos chicanear... ...a la gente de la Cámpora... ...para los que vivimos siempre en Burlingame, ...la recordamos a Roca... ...como una... ...avenida importantísima... ...con dos cunetas al costado... ...con dos cunetas peligrosísimas al costado... Sí. ...con una diferencia... ...entre lo que podríamos llamar... ...banquina que no lo era y el asfalto que no lo era de, eh, qué sé yo 20 centímetros recuerdo un viejo colega nuestro que eh, andaba en bicicleta con esos triciclos porque repartía diarios y que cada dos por tres volcaba, porque la rueda que iba, primero que no podía andar todo el tiempo por la avenida claro entonces se le volcaba para la banquina y había tanta diferencia que se te caía, se caía era una persona claro. que no sabía andar en bicicleta común claro. eh, recordamos esa época de Roca que era una, una mano un carril por mano un carril por mano y estaba destrozadísima y creo que era, era una o... ruta angosta, se puede muy decir. angosta muy angosta muy angosta y muy peligrosa muy casi angosta. sin semaforización eh, sin paradas de colectivo reitero, fue una obra que se hizo el primero de los tramos bajo el gobierno de Néstor Kirchner y el segundo con la propia presencia de la entonces presidenta Cristina Fernández que se hizo la inauguración Exacto. con el estrado ahí cerca de, de de la club. del club. Exactamente. bueno con, estaba, cuña estaba cuña como intendente. Uh -huh. Para mí, si me preguntás, eh, esa fue una obra de las que cambian la calidad de vida de los vecinos. Si me preguntás, eh, la obra de combate de Pavón fue mucho más decisiva que eh, la obra que se prevé aquí en Vergara, que tiene que ver con mejorar las condiciones que hagan, si se quiere, más, más codiciable la instalación de nuevos emprendimientos, cambiarle un poco el perfil, pero recordemos que no se va a intervenir el asfalto que fue realizado en la gestión de Juan Zabaleta, por ejemplo, también claro. con Miguel Quintero como secretario y de la República. No y que no, eh, no no puedo hablar porque no lo conozco en detalles, pero pregunto, ¿van a ensanchar Vergara? No. No figura eso, figura la creación. Porque es lo que todo el mundo se pregunta, inclusive la gente que no es de... Esperá que vaya a, a sí. sacar la, la foto sí. Así la gente puede ver mi, hermosa, mira, mi hermoso rostro Mira, yo te voy a contar la información que, eh, a ver, que efectivamente Envió El municipio de Burlingame. Es información oficial Sí. La obra comprende Lo dijo el intendente Nuevas veredas Señalización Paradas seguras Estas que hemos visto en algunos lugares de Burlingame, No en todos todavía Semáforos Cámaras de seguridad y mucho más. Supongo que mucho más encierra otro tipo de, de iniciativas. Lo cierto es que, por ejemplo, reitera la información, son eh, 78 kilómetros cuadrados de nuevas veredas, semaforización, dársenas para estacionamientos de colectivo, en algunos tramos de Vergara hay dársenas. Uh -huh. eh, Cruces peatonales elevados, como los que tenemos en Jaureche, por ejemplo, que para las personas con movilidad reducida o quienes llevan a un niño en un carrito son importantes. Instalación de cámaras de seguridad, refugios de paradas de colectivos y señalización vial inclusiva. Bueno, hablan de un rediseño total del espacio urbano y peatonal del corredor vial más importante del distrito para potenciar el desarrollo de los comercios locales, etc. Bueno, no, no se habla de ensanche. Eh, y acá no mencionan el tema que habían utilizado como argumento que tenía que ver con el vínculo de esta obra de Vergara con la continuidad de los trabajos de combate de Pavón en el barrio de Jorge Ñuberi porque me parece que también advirtieron de alguna forma que el atolladero mayor del tránsito en Urlingham se da de, a partir de que paradójicamente Vergara eh, toma dos carriles por mano ¿Por qué? Porque desemboca el tránsito de Ruta 4 ahí en el corazón de Villa T6. Claro. Y es un problema, y es un problema histórico que no corresponde a esta gestión, naturalmente, pero que tiene los últimos intentos de solución con aquella experiencia de la autopista Camino del Arroyo, que en los tiempos de Juan Carlos Rousselot no se terminó concretando por todos los vicios de nulidad que tuvo una, una iniciativa salpicada de corrupción de punta a punta. ...pero terminamos anulando esa iniciativa... ...sin pensar en hacerla como corresponde. Y Ullingham y Vergara, lamentablemente por su condición... ...no tiene forma de un par vial que habilite, ¿no? Y porque cortan diagonal, o sea, no tiene un paralelo. No, no ese es, es, es, es un problema. Es un problema natural de cómo uh -huh. está confeccionado todo eso. Sí. Yo digo, claro, es, es cierto, uno cuando va a un pueblito... ...cualquiera del interior de la provincia de Buenos Aires lo primero que te gusta es la prolijidad y que no tienen esos pueblitos por suerte para ellos uh -huh. la desprolijidad nuestra de que te será falta después de tener tierra y cosas todo desprolijo sí. eso es cierto y eso uno lo ha pedido toda la vida pero pero hay un hay un problema para ver yo no estoy negando y no estoy diciendo que eso no lo hagas yo digo hay una palabra que se llama prioridades ¿no? entonces yo digo ¿Cuáles son las prioridades que vos tenés? Porque me voy a Barrio Mitre y en lugares que no tenés vereda, hermano. La gente no puede venir caminando, tiene vereda. Y no tiene, y no tiene movilidad inclusiva porque no tenés vereda. Entonces cualquiera. Y en distintos lugares de Morris, esas son prioridades. O con asfaltos destrozados. Entonces yo digo, quizás en vez de hacer todo eso grande que está bueno, que en algún momento Vergara lo concluya y lo haga, aunque no hay, que, no hay que perder de vista el hecho que la gente te pide un ensanchamiento de Vergara, porque lo necesitas ya no más por la cantidad de autos que hay en la calle. Sí. Pero, de vuelta, vuelvo a la palabra prioridad. La, la palabra prioridad no es una negación de este proyecto. Está diciendo, sí, estas cosas hay que hacerlas, hay sí. que embellecer la Vergara, como dicen ponerlo inclusivo, las paradas están buenas, las paradas esas de colectivo están buenas, a mí me gustan. Hay que acentuar sobre la, lo que es la señalización, sobre todo de semáforos peatonales, que Urdingan casi carece de, de semáforos peatonales y la gente no sabe por dónde, cuernos tiene que cruzar. Sí. Pero la palabra prioridad te establece cuál es el tema. Primero que vos no tenés fondos ilimitados para gastar y hacer lo que a vos se te ocurra. Sí. Y decís, pero ¿cuáles son las necesidades de la gente? Y las necesidades de la gente están en los barrios más humildes sobre las calles rotas, sobre este, iluminación, y sobre a veces, conectividad y demás. Mira, eh, acá se alienta el tema de, por ejemplo, semáforos para semáforos integradores, ¿no? para distintos tipos de capacidades. Claro, está bien. Eh, está muy bien. Eh, el tema es que, por ejemplo, pensando en, un, en, en una cita bien céntrica de Hurlingham, si vos estás en sillas de ruedas en Hurlingham, en Jaureche y querés cruzar en dirección a Rubén Darío o de Rubén Darío hacia Cinco Esquinas, ¿por dónde pasas? Eh, Te tenés un... que tirar al centro de la avenida y tenés que superar con la silla de ruedas todos lo, los rieles, las vías. El otro día estábamos repartiendo el diario, entonces me estaciono en Rubén Darío. Me estacioné mal con la baliza porque igual íbamos y, íbamos y veníamos. Pero empecé a observar este más en detenimiento el comportamiento de los peatones. Los peatones cruzan en la mitad de la curva cruzan en la mitad de la curva. Sí. Porque además no hay una luz en el misma, en la misma parada donde está enfrente, viendo la casa del de, mayorista de. Perdón, la casa de, la, de Fiambres, sí. y que eso creo que se llama eh, que sería no sé cuánto. Bueno, no hay semáforo peatonal. Vas para el otro lado, para el lado donde está el Banco Itaú. Y ahí tenés pintado, sí, bien, está pintada la cebra. Pero no hay semáforo peatonal bidireccional, o sea que vos lo miras de acá y sí. lo miras de allá no, estás y la gente cruza de... de eh, no estaría mal dicho si yo digo cruza de cualquier manera, está obligada a cruzar de cualquier manera porque no están las señalizaciones públicas que te indican cuál es tu turno sí, para cruzar sí, y que además te protegen de los automovilistas, a lo cual les importa un, un rábano no ¿Entendés no. que depende de la voluntad de que no te pisen o que no te lleven puesto? Sí eso en el lugar céntrico, en Cinco Esquinas, pasa exactamente lo mismo. Sí, ahí no, no, hay ni, no hay ningún semáforo peatonal. Y ni siquiera en Cinco Esquinas, después de que hicieron las últimas obras, ya a esta altura del partido estoy mareado, eh, ni siquiera pintaron la franja de cruce peatonal. Claro. Frente al banco y a la pinturería. No hay, no hay franja, no están las famosas cebras esas por las que la gente que tiene que caminar. Antes yo en Capital Federal en algunos lugares me enojaba, pues yo decía, ¿por qué justo en la esquina me ponen una reja alta? ¿Qué vos decís? Ah, que me sí. está impidiendo a mí cruzar. Claro, que te empujaba a que... donde tenías que cruzar. Exactamente, yo digo, acá en Rubén Darío la gente cruza en la mitad de la curva. En la parte más ancha. En la parte más ancha y más peligrosa, donde mm. ellos no saben, decía, o no sé que tengan dos ojos de cada lado del cerebro, mm. este, de la cabeza, puedan ver. Entonces yo decía, por ahí, la forma de evitarlo es poner una reja sí, que la gente le, sí. le, le limite y digan y le pintás más ancho o como hacen en las ciudades europeas que pintan cebras, áreas peatonales sí, más grandes claro, claro. y con carteles donde lea el automovilista, eh, eh, prioridad peatones, tenga cuidado, o bueno, lo que sea. El, el tema de Vergara a mí me parece... Me y... parece que no es una prioridad... No digo que no le hagan nada. Yo lo que haría sería ir haciéndola de a poco, pero pensar qué pasa en los barrios más humildes. Y a veces, ni yéndose tan lejos, y esto sos testigo vos, también lo es Fede, la semana pasada estuvimos en la Universidad Nacional de Burlingame realizando una entrevista oh, con... El docente no de esa zona, Tatocho Pelota. Está dinamitado, pero sí. a una cuadra sobre la calle Mazarelo, a una sí. cuadra de la Universidad Nacional de Burlingame. Es decir a dos cuadras de Avenida Vergara, pleno centro de Villa Tesey. Digo, está muy bien resolver o plantear iniciativas claro. nuevas, pero hay que ocuparse de lo que ya está también. Hay que ocuparse de eso. Y uno se pregunta, ya si se quiere limitando la discusión a la iniciativa, ¿qué va a pasar con los predios de las viejas fábricas? Que hoy son construcciones abandonadas. ¿Qué va a pasar con el terreno que ocupó la fábrica Rousselot, qué va a pasar con el viejo predio que ocupó pegadito al supermercado, la histórica compañía argentina de levaduras, Calza. Esas zonas están absolutamente decrépitas urbanísticamente hablando. Y por más que vos pongas una linda vereda, que pongas semáforos y demás, esos gigantes, esos elefantes blancos ahí, ¿cómo lo van a resolver? ¿Con, como quisieron hacer con la SIDEC, con unos con unas este, cuerinas, con unos carteles tapando las ventanas todas rotas de la fábrica. Yo no sé si van a poder hacer eso. Y reitero, por ahí el desarrollo también hay que llevarlo de los sectores más desprotegidos hacia el centro. ¿no? Este, hablamos de una localidad como Villa Tesei, que tiene grandes bolsones de pobreza, de barrios en donde no pasó en su vida un barrendero, entonces el Verdín va carcomiendo el asfalto ...que quizá no es de la mejor calidad... ...donde se va rompiendo... ...hay calles como Valdés... ...a las que la apertura... ...de la calle lateral al cementerio parque... ...ha convertido prácticamente en una avenida... ...y son calles que no estaban preparadas para eso... ...y a las que el mantenimiento... ...brilla por su ausencia... ...entonces sí, comprendemos y nos sumamos... ...al embellecimiento... Claro. ...pero el embellecimiento tiene que partir... ...de la base de algo que exista... ...de algo que esté... ...y hoy por hoy hay mucha ausencia... ...sobre todo en los barrios más humildes... Y Después está la cuestión discutible, subjetiva respecto a qué es la obra más importante de la historia de Burlingame. Si me apurás, se me sigue cruzando. Eh, no sé, la repavimentación de Pedro Díaz que hizo en parte este actual gobierno. El, o, edificio, el municipal. edificio municipal. El estadio municipal, que fue un acto además con una convocatoria y un contexto político únicos en la historia de Burlingame, Pero bueno, eh. quizás tenías que haber vivido ese tiempo en Hurlingham como para saberlo. Exactamente. Recién pensaba en forma bromista <coughs> Sí. que cuando vos no, no le das bolilla a las prioridades es como si dijeran, ay, mira, mira que bien me gasté un montón de plata en hacerme acá, me, me, me, me hicieron este, ¿cómo se llama? ...un maquillaje... espera esper y el tipo te mira y te dice... ...che pero estás desnudo... Sí, sí. ...no podés salir de escena así... Eh, eh, eh, mirá. Plata, ...te pintaste toda la cara... ...pero no, no tenés ropa... ...yo temo que en algún momento... Por, ...por estas cuestiones de no compartir las prioridades... ...que tenemos nosotros... ¿eh? ...obviamente quizá del actual gobierno municipal... ...tiene claro. otras prioridades... Eh, ...que en algún momento alguien le diga a las autoridades... ...esto que vos decís y que también retratara... ...en su cuento Anderson... no eh, mm. ...el rey está desnudo... Eh, ...esperemos que no, no llegara a ese punto... Ojalá que se tomen en cuenta también estas cuestiones que tienen que ver con, con este, poner un ABC, hacer, eh, a, ir, eh, aprender a caminar antes de pretender volar. ¿no? Eh, así como estamos entusiasmados con la posibilidad del hospital del PAMI, eh, que eso no implique que las condiciones de atención del hospital San Bernardino sean tan flojas como en la actualidad, uh -huh. por ejemplo. Sí, por eso, a empezar a tener una mirada global donde... También decirnos a nosotros, uh -huh. nosotras, nosotres, les vecines, no No sé si te habían dicho, de hurling completo que se empiecen a, a, a preocupar y a decir, bueno, ¿qué tipo de salud queremos? Entonces, claro que está bien un hospital de PAMI, perfecto, es, se va sumando. ¿Y lo general? ¿Cuál es la vista general que tenemos en ese contexto? Pues si no, yo te digo que lo que puede pasar es que de repente vas a tener el hospital de PAMI una atención muy buena, con buena aparatología, entonces se va a ir todo el mundo como moscas a atenderse al hospital de PAMI y entonces lo van a sobrecargar y va a tener problemas. ¿Entendés? Y Porque es, la gente dice, no, claro. yo te atienden bárbaro. Es, para allá. es lo que le pasa al Hospital Posadas. Mm. Varias gestiones de conducción de distintos signo político inclusive eh, están por lo bajo diciéndole a los municipios, por favor contengan a la gente. Porque hospitales como el doctor Alejandro Posadas, ubicado en, en la localidad de claro. Aedo, eh, es un hospital de referencia a donde no debería llegar una persona por un refrío. En donde se debería jerarquizar el nivel de atención que tiene ese hospital. Y hay cosas que los niveles primarios deberían resolver antes de llegar al hospital. Pero la verdad es que si querés, hoy por hoy, que la salud pública te resuelva algo y te tenés que, entre comillas, no literalmente, internar en el Posadas. Tenés que meterte en el Mundo Posadas o en el Hospital el General de Agudos eh, de, de Aedo, el Hospital Güemes, Hospital Provincial. Los hospitales locales, eh, quizá Morón es un poco una excepción, pero tanto Burlingame como Ituzaingó no, no, no están a la altura de la demanda que hoy plantea una creciente demanda justamente de los servicios de salud pública. Pero bueno, ojalá que todo esto, a ver, tenemos un montón de, de dudas respecto a lo del hospital, respecto al hospital, a la tarea que se pretende para la Avenida Vergara, eh, hemos hecho innumerable cantidad de intentos para, desde nuestra condición de periodista, pero también desde nuestra condición de vecinos, sacarnos algunas dudas charlando con los protagonistas en directo, ya sea con el Secretario de Obras Públicas, con el propio Intendente Damián Celsi, y lamentablemente esos intentos han sido todos fallidos hasta el momento. Porque quizá Celsi te dice, no, mira esto lo empezamos hoy, pero mañana empezamos a trabajar en Mitre con esto, a trabajar en, en William claro. Morris con esto. La verdad es que no tenemos ni siquiera la posibilidad de poder cotejarnos y nos quedan estas impresiones subjetivas, por supuesto, del tema. Eh... eh... Seguimos dale, este, dale. adelante y, y después uno se tiene... Eso, entonces, el, para cerrarlo, el hospital, el hospital lo pone PAMI y es del presupuesto de PAMI. Lo paga, PANI. lo paga PAMI. Oso, lo paga PAMI, lo va a nosotros. ejecutar el municipio. Está bien, 10 puntos. Se le cedió la tierra, cosa que... Sí. Es perfecto. Ahora, este, como siempre digo yo, pesadito. A construirlo, hacerlo rápido, hacerlo bien, ponerle lo mejor, sí. elegir los mejores profesionales. Vas a tener siempre todo nuestro apoyo, pero lo que pasa es que creemos en un Estado público y en un Estado donde los ciudadanos o les ciudadanes controlen y digan su opinión sobre Recordemos las cosas. que la sesión, eh, Marcelo, es una sesión con cargo, es decir, que solo eso puede aplicarse para la construcción del PAMI, de Perfecto. un hospital si el día de mañana el PAMI dejara de existir o dicen queremos instalar eh, un centro de deportes ahí, no lo pueden hacer. Así Bien. como en su momento la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, regionalmente cedió el lugar donde funciona el Polideportivo Orquigrana en Morón, por ejemplo, mm -hmm. eso es una sesión de la Ciudad de Buenos Aires, esas sesiones con cargo establecen un único fin, en el caso de Morón para fines deportivos, en el caso de Burlingame, este predio para la construcción de un hospital. Bueno, seguimos, a, claro. seguimos adelante, como decimos nosotros, eh, eh, son las visiones que nosotros tenemos sí. y que nosotros democráticamente y abiertamente este, proponemos eh, para, que nos, para que nos hagamos preguntas, no para que ustedes repitan lo que nosotros decimos, no. sino para que ustedes se cuestionen y digan tal cosa me interesa, tal cosa no, tal cosa es interesante, tal cosa incluso algunos hasta pueden meter Apretar la tuerca todavía sí, más. claro, por supuesto. Siempre, siempre esto es bienvenido, además nos hace mejores, ¿no? Que, uh -huh. Más bien. Eh, la siguiente imagen, justamente Marcelo, también tiene que ver con una fecha, la fecha del 2 de agosto, y esto pasó también por la sesión del último lunes en el Consejo Deliberante, porque bueno el lunes fue el día previo a los cuatro años que se cumplieron de la muerte de Rubén Rodríguez y Sandra Calamano, Sandra y Rubén, docentes de la escuela número 49 del partido de Moreno, recordemos aquel episodio con la voladura de es la espantoso. instalación de gas. Eh, ¿Y por qué recordemos, recordamos o elegimos esta imagen? Primero, esto formó parte del homenaje que tuvo lugar ahí a las puertas de la escuela, del que participó, por ejemplo, el actual ministro de Educación de la provincia, Alberto Sileoni también estuvieron representantes del sindicato, y digo esto porque esta es una imagen gráfica de las víctimas, recordados a través de este gran mural que se hizo ahí a las puertas de la escuela, despojada de todo aprovechamiento político, que claro, hay responsabilidades políticas, pero eh, uno sabe que lamentablemente en muchos de los aspectos de los servicios públicos, en este caso en la provincia de Buenos Aires, uno no sabe muy bien cuándo empiezan y cuándo terminan las responsabilidades. Eh, en el caso de Sandra y Rubén eh, recordemos ella era la vicedirectora, él era personal auxiliar de ese establecimiento educativo en un municipio como Moreno que tenía su consejo escolar intervenido porque había sospechas de corrupción sobre los consejeros eh, y uno pregunta si las muertes de Sandra y Rubén valieron la pena entre otras cosas porque bueno, hemos tenido innumerables postas respecto al estado de las escuelas, el Chacabuco el Morón, la escuela número 10, la escuela número 17, la escuela técnica número 2 en Hurlingham, en donde uno no conoce la realidad de Moreno, pero uno se pregunta si las escuelas de Moreno estarán como estaban cuando voló por los aires la escuela número 49. ¿Estarán mejor hoy las escuelas de Moreno o no aprendimos nada de lo que dejaron estas dos muertes? Lamentablemente, reitero, se cumplieron cuatro años de esto. La concejal Viviana Lodos, que es docente, que es la presidenta del bloque del Frente de Todos y que además es integrante también de SUTEBA, al momento de los homenajes con los que arrancó la sesión del último lunes, dedicó sus palabras a la figura tanto de Sandra como de Rubén. Otros concejales, en el caso, por ejemplo, de María del Carmen Márquez, recordó a Eva Duarte de Perón. La concejal radical Carolina Sosa recordó la figura de Florentina Gómez Miranda, eh, y Viviana hizo foco en esto y recordó que en el año 2019 el Consejo Deliberante de Urlingham sancionó una norma que declara a las escuelas de Urlingham como parte de espacios seguros y dignos. Yo me pregunto si eso realmente pasa en Urlingham. En base a los testimonios que uno pudo recabar este año, y lo hablo en términos personales, eh, no es así. No es así, lamentablemente. El año pasado también hablábamos con gente de la Escuela Secundaria de Educación Artística, del polo educativo que funciona donde estaba la Fundación Felices los Niños, y por eso duele todavía más el recuerdo de Sandra y de Rubén teniendo en cuenta que trato de despojar esto de todo aprovechamiento político partidario, porque me parece que hay dos vidas que se perdieron y eso es absolutamente incontrastable. Pero me pregunto si hoy por hoy, inclusive quienes en algún caso intentan aprovechar políticamente esas muertes, pueden dar constancia, primero, de lo que pasaba en Moreno y por qué la escuela estaba en esas condiciones, por qué el Consejo Escolar estaba intervenido, por qué hay declaraciones encontradas entre lo que señala el gasista que intervino en la obra y también cuál es la realidad al presente. Eh, que haya justicia, es lo que todos reclamamos, y que las responsabilidades queden claramente establecidas antes de cualquier otro tipo de especulación. Eh, por supuesto, y nos adherimos también a todos los que son, a, a todos los homenajes que se han hecho por estas dos vidas que uno puede decir, preguntarse, ¿puede decir increíblemente perdidas? Sí, sí, absolutamente. Como una pregunta, ¿no? Uh -huh. este, ayer yo estaba escuchando, bueno, es, es el, toda la, la causa es este lo que la gente diría simplemente una especie de lío, porque. Está acusado el, el, el gasista porque te relatan los esos momentos donde todos sentían un olor espantoso a gas que entran. Bueno, sí. eh, el, el resto, el, la descripción que yo escuché sobre cuando explota y qué pasa con las personas es bastante escatológico sí. y no lo voy a, no lo voy a, a repetir pero lo que no se puede repetir es un hecho de este tipo es decir, un hecho de este tipo sí. es una cosa muy básica mm. ya sabemos que el gas es peligroso ya sabemos que la electricidad es peligrosa, tenés que tener medidas de seguridad establecidas firmes, concisas bien entendidas y en práctica, sí. en toda la provincia de Buenos Aires y lamentablemente también las escuelas en algún punto se convirtieron en la Argentina en eh, cromañón ¿No? y lugares en donde uno consideraba que ciertas cuestiones debían estar garantizadas lejos estaban de llegar a ese punto cuando ocurrió esta tragedia en el año 2018 eh, mi hijo concurría a una escuela pública aquí en Urlingham y justamente convocados por la vicedirectora de esa escuela fuimos a una reunión y ahí nos encontramos con que las autoridades de las escuelas, ante lo que había ocurrido en Moreno, empezaron a requerir la presencia de las empresas, por ejemplo, distribuidoras de gas. Y se encontraron con un panorama desolador. O sea, muchas escuelas a partir del hecho ocurrido en Moreno, directamente interrumpieron el servicio de gas porque las conexiones no estaban en condiciones lamentablemente lo que pasó en la escuela 49 de Moreno lamentablemente pudo haber ocurrido más tarde o más temprano en cualquier otra escuela en la provincia de Buenos Aires ¿por qué? porque se autorizaban trabajos que no estaban en condiciones eh, porque la verdad es que es dura pero el periodista Claudio Rigoli de, de Canal 9 lo veía esta semana hizo una entrevista en su momento al gasista que había intervenido en la, en la obra de la escuela de Moreno y él decía que ellos habían cortado el servicio de gas y que hubo alguien que por necesidad porque venían chicos que necesitaban comer o lo que fuera terminó abriendo la llave de paso que estaba cerrada entonces me parece que hay todavía muchos puntos flojos de la historia eh, lamentablemente pasaron cuatro años y sabemos cuáles son los tiempos de la justicia en la argentina pero ojalá que todo esto se pueda establecer claramente para evitar especulaciones para evitar que nos quedemos con testimonios de una sola mano, para, entre otras cosas, dejar de pensar que lo que ha pasado o lo que pasa en la escuela pública, por ejemplo, es una, es, una solución en, perdón, es una continuidad de hechos que vienen desde hace mucho tiempo y que detonan en alguna oportunidad. En ese caso detonó en un partido como Moreno, con un consejo escolar intervenido, en la gestión de María Eugenia Vidal, pero le pudo haber pasado a cualquiera y lamentablemente puede pasar sigue en muchos casos ese alerta abierto ojalá que no haya nuevos Sandras y Rubén, ojalá que esto sea un punto de inflexión y sobre todo que la justicia nos dé una lectura que por lo menos nos permita decir esto fue lo que pasó ojalá. Ojalá que sí y de vuelta volvemos sobre los temas las prioridades eh, el Estado Público es decir, el espacio público que representa una escuela pública y la cuestión estratégica de la educación, prioridades. Prioridades, control público, prioridades, uh -huh. educación, sí. salud. Estamos hablando de las mismas palabritas: uh -huh. Estado público, cosa pública, control. Y que las cosas funcionen bien, es lo que uno quiere, es lo que uno quiere, ¿entendés? Porque tenemos que salir de la coyuntura de que todo es una emergencia o podría ser una emergencia, sí. porque así nunca vas a estar mirando para adelante. Es que no no es no, mirar para adelante. No podés mirar para adelante. No es natural que dos trabajadores de la educación vayan a una escuela y que esa escuela vuele por los aires. Y que ellos salgan volando por arriba de casas y de cosas, mm. que es un desastre. No es, no es normal, no es natural que vos tomes un tren y ese tren es en vista a una estación. No, no, no debemos naturalizar ese tipo de cosas en la Argentina porque las víctimas se siguen sumando no es normal, no es natural que vayas a un boliche a ver un grupo de rock y termines muerto no, no debería pasar no no deben pasar ese tipo de cosas seguimos sí, no, señor. Seguimos, este, a, adelante sí. este, con el siguiente tema que es un tema que ha estado en, en, en la boca, en la voz de todo sí. el mundo, en Argentina en América Latina todos Exacto. los diarios encargándose de este tema el que tema es, de el tema, es decir, el arribo Exacto. del señor Sergio Massa al Ministerio Ampliado, como le digo yo, el Ministerio de Economía Ampliado, Exacto. con el Ministerio de Desarrollo, con la parte de Agricultura, te escucho. A ver, por supuesto que esta semana se consolidó algo que estaba en ciernes la semana última y esto tiene que ver con el arribo, con el mote de superministro al frente de un superministerio de la, hasta esta semana... ...presidente de la Cámara de Diputados de la Nación... ...el hombre del Frente Renovador... ...Sergio Massa... ...una decisión que terminó por correr del centro de la escena... ...a un cada vez más devaluado presidente Alberto Fernández... ...un acuerdo de Massa... ...que le permite arribar a un lugar de toma de decisiones... ...quizá no en el momento que hubiese añorado Massa... ...pero como quien ve pasar el tren una vez... ...se subió el hombre del Frente Renovador... ...con mucha expectativa con inclusive mucho trascendido respecto a quienes eh, acuñaron el término de superministro, eh, la buena relación que tiene Massa con gran parte de los medios nacionales y tradicionales, y también, por supuesto, con el afloro de el archivo respecto a lo que decía Massa hace un tiempo, de quienes hoy son sus socios políticos, especialmente quien le dio la bendición para arribar a ese lugar que es la vicepresidente de la nación Cristina Fernández. Lo cierto es que Massa llega, como decía recién Marcelo, a hacerse cargo de un ministerio ampliado, un ministerio ampliado. Alguien decía, bueno, superministro por ahí fue en su momento Duhovne porque tenía al presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y al titular de Energía el señor Lopetegui, que eran de su espacio, que le pertenecían, que era gente que respondía a él. Yo diría que él era un superamigo. Sí, sí, digo que tenían bajo el mismo ala sí. eh, puntos sobre los cuales Massa todavía está peleando. Sí, sí. ¿no? sí que sí. hablamos de Banco Central, que se lo reservó, para sigue estando Miguel Pesce al frente, y el área de energía con la salida de Darío Martínez, bueno, parece parece que va a abrir la puerta para que llegue alguien más cercano al eh, expresidente de la Cámara de Diputados. Recordemos que renunció justamente Massa, que la titularidad de la Cámara Baja quedó en manos de Cecilia Moró, y que Juan Marino asumió en el lugar de la banca que justamente quedó pendiente. Un hombre muy cercano a la figura de Juan Grabois. Lo cierto es que eh, tampoco tiene tanto cuadro técnico, masa, como para hacerse cargo de un superministerio. De hecho, eh, hubo una serie de ofertas que trascendieron a, a gente que finalmente no terminó agarrando, recreando aquel fantasma ¿no? de Reutemann respecto a que vio algo y no quiso agarrar. Claro. veremos qué pasa. Hoy por hoy la gente del Frente Renovador, que lo acompañó en la Jura, eh, estaba entusiasmada, no cantando en, en un escenario que históricamente estuvo como reservado al kirchnerismo más duro, no el, el Museo del Bicentenario, que fue copado por el Frente Renovador, que se hizo fuerte y ancho allí, y que bueno también tiene, en este sentido, algunos protagonistas que tienen que ver con nuestra zona, estimado Marcelo. Eh, protagonistas que tienen que ver con nuestra zona, acá este, tengo primero, uh -huh. ¿lo muestro? Sí, exacto, exacto. Lo vemos ahí en la jura, acompañado por el Ministro de Educación, Jaime Persica, a su izquierda, delante suyo el Ministro de Defensa, Jorge Tallana, detrás el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, un poquitito más atrás vemos al Ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, también está allí. El, Rossi. Eh, Agustín Rossi, el titular de la AFI, el hombre de la inteligencia actual del gobierno nacional bueno, lo vemos a Juan Zabaleta, eh, uno de los nombres que no estuvo en danza justamente porque vos fíjate que también en algún momento aseguraban que probablemente el Ministerio de Obras Públicas en manos del de exintendente de San Martín Catopodis podía ser o bien asimilado o podía convertirse en otra especie de superministerio, incorporando, por ejemplo, al Ministerio de Transporte. Bueno, allí no se movieron las cosas. En un momento el nombre de Katopovi se estuvo en danza, se habló del propio Moroni, que es un hombre que siempre parece tener las horas contadas, porque el kirchnerismo duro lo ha señalado como uno de esos funcionarios que no funcionan. Claro. Y Catopodis le habrá dicho, perdona que te interrumpa, le habrá dicho más trabajo... Del que tengo, me Se querés lo... dar. Estoy en, estoy en acción con cuatro4000 obras en todo el país. Y además que estoy, es al, que límite, estoy al límite, habrá dicho Cato. <risas> bueno, lo cierto es que si bien estuvo en danza, ya sea positiva o negativamente, el nombre de eh, Gabriel Catopodis, quien no estuvo nunca discutido, por estas cuestiones vaya uno a saber por qué, fue Juan Zabaleta. Decimos esto porque naturalmente le toca bailar nada más y nada menos con el tema del ámbito de políticas sociales. Claro. En un país como la Argentina, tan desahuciado en otros términos y tan dependiente justamente de esas políticas sociales. Zabaleta sigue por allí, veremos si esto es la noticia que sus seguidores locales esperaban. Además, eh, a ver, espera que voy a... a ver, discúlpenme, ahora por favor. pasamos... Porque nosotros acá nos auto uh -huh. nos autoabastecemos de lo que es este, la parte del control exactamente, televisivo. Exactamente, Hacemos todo somos, nosotros. somos nuestro operador técnico, nuestro switcher master y tantas otras cosas. digo ¿qué le va a hacer? Es ir medio local y mira cómo transmite y andamos por todos lados. Eh, inclusive lo escuché, lo que pasa es que Zabaleta eh, es como que... Cuando Cristina le, le dijo, de, lo quiso apurar con el tema de convertir si los planes, planes en trabajo, él ya lo estaba haciendo. Claro, claro. Eh, Ahora salta eh, el tema de quién controla esos planes sociales. Y Zabaleta, antes sí. este, de la mano con Persic, hace un acuerdo por el cual nada más y nada menos que las universidades públicas. No todas, algunas... Van a auditar esos planes. Hacen una... Aud auditan los planes. Entonces es como que diciendo... Él eh, tocó la, las partes mm. que podían ser ahora su relación... Eh, o lo que va a tener que él manejar su relación con los movimientos sociales. Que la verdad que en este momento no, no lo van a enfocar a Zabaleta como lo estaban enfocando en cuanto tiene una controversia, sino que creo que la controversia de los movimientos sociales Va a ser más se arriba. dirige, es masa primero y le van a dar un tiempito corto y después vamos a ver qué Hasta pasa. Hasta un cierto punto, porque ya la unidad piquetera hizo movilizaciones al, al Ministerio de Economía. Y Grabois estuvo diciendo que está por una para irse del frente de todos. Exacto, ¿sí? exacto. Entonces estamos ahí en un, en un, está un clima convulsionado eso. en el que creo que un político sin la habilidad y la sapiencia de Zabaleta lo hubiese pasado muy mal sí, sí, porque además hubiera dicho, mira, te van a enfocar a vos por la cuestión social, sí, este, pero exacto. el que habló es Massa, Massa dijo, este es mi plan, uh -huh, si sí. no es que yo le estoy diciendo al ministerio de tal o cual que <ríe> haga tal cosa. No. Eh, y, y además, de, sí. y después veremos cómo evoluciona. Porque en Argentina es así. Argentina son, somos todos nosotros como esos cuadros que un día vos decís, un día si todas las pelotas pasan a 40 metros por arriba del arco y al otro día voy y le invoca es Lo decir, que pasa es que él se eh, juega la presidencia es, es, más acá. Yo sí, lo digo así de pronto. Sí, frente, sí, ¿no? naturalmente y de hecho un poco lo chicaneaban desde el bloque de Juntos el cordobés Rodrigo de Loredo pidiéndole a Massa que renunciara públicamente a una candidatura presidencial en 2023, Ajá. porque entiende que este tiempo de Massa es como vos decías, una apuesta para hacer número fijo el año que viene, veremos qué pasa lo cierto es que en el caso de Zabaleta una de las garantías que lo ponen o lo tienen firme allí en el ministerio a tal punto que uno cree que Zabaleta se puede quedar en el ministerio hasta que él lo decida como que está fortalecido ante las críticas ¿por qué? por esto que vos mencionabas Marcelo y es que ante cualquier iniciativa que vaya en algún sentido Zabaleta te dice yo ya estaba trabajando en esto en el tema de la reconversión de los planes en empleo genuino y, por ejemplo, en el tema de la auditoría para transparentar la entrega de planes sociales que lleguen a, tiene, a quienes tengan que llegar y que no haya beneficiarios que no los reciban, que no los merezcan, mejor dicho. Sobre esto Zabaleta nos lo ha contado. Es una iniciativa que hace rato él tiene preparada y que Exacto. ahora instrumentan con las universidades públicas. Tengo otra, otra imagen... Exactamente. Eh, en relación al Frente Renovador Pero volviendo a lo local Exactamente ¿A Madre quién es? e hijo Exactamente, vemos en imagen a la señora A la doctora, a Azucena Ecosor Y a su hijo Fabricio Acuña Ambos referentes Uno en el caso de Fabricio En el bloque del Frente Renovador En el Consejo Deliberante Y la otra Ya directamente trabajando articuladamente En el espacio de mujeres del masismo, recordemos que la doctora Ecosor fue senadora provincial y diputada nacional por el Frente Renovador, además de por supuesto la relación que durante años ha tenido con el exintendente hoy alejado del Frente Renovador, Luis Emilio Acuña. Seguramente en unos días, en estos momentos, se está realizando un viaje de tipo familiar... La doctora Ecosor Vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos Porque también le han impreso Junto con la presencia de la titular de Aisa, Malena Galmarini Mucho acento a la cuestión De la presencia justamente de mujeres de género Dentro del espacio Sobre el que hoy están puestas Como lo decía Marcelo Gran parte de las miradas de la política argentina Inesperadamente para muchos El socio menor del frente de todos Que es el Frente Renovador Termina ahí con las luces pendientes de ellos. Con las luces pendientes de, de muchas cosas. Mm -hmm. Es decir, el, el, frente, el frente de todos debe tener números bastante malos eh, de encuestas para lo que es eh, la la, la, el, la próxima, el próximo acto eleccionario. Yo sé que por el hecho ya de mencionar acto eleccionario, muchos, y con razón, tendrán derecho a decir... Te estás adelantando demasiado. Y yo pregunto, ¿me estoy adelantando demasiado mm. este, no. al pensar eso? Porque yo entiendo que Massa está acá porque en algún momento alguien le habrá prometido, vos vas a ser presidente o candidato a presidente. Eh, y sí. él, eh, en esta, con, con, con esta configuración de las cosas que están pasando, es decir, eh, como siempre decimos, más allá de los este, posibles errores que haya tenido la actual administración, es decir, se le encarajinó más por el tema de la guerra, el tema de la pandemia, eso ya lo sabemos. Y porque tenemos problemas culturales como son, como es la inflación, nuestra propia, este sin poder resolver. Y que ahora además se suma a la inflación global, entonces sí. estamos eh, se complica bastante. Eh, eh, hay una pelea interna dentro del frente de todos eh, si eso todo el mundo ya lo, lo sabe a nivel continental, por ejemplo cuando fue el cumpleaños de Lula estaba, estaba previsto que iba a venir primero para acá, y, y obvio que no vino, dice, ¿con quién ¿Con voy quién? a quedar ¿Con mal? Siento, ¿Con Cristina claro. o con Alberto? Alberto que lo fue a visitar cuando estaba preso, y, y Cristina que tiene una relación con él estrecha de las épocas, este, tanto que su esposo Néstor era presidenta como ella misma entonces sí. todo el mundo sabe eso que ha es decir es como como esa, esa pelea interna ha sido como la peor de las enfermedades en una en una coalición y que están pagando caro esa muy a muy caro esa, esa pelea porque no se logra es decir, enfrentar o tener una política pública que diga voy a manejar tale, tales variables tales variables sobre la idea de quién de la cámpora sobre la idea de Alberto, de quién y eh, no homologaron eso está claro las distintas miradas sobre los mismos temas que tienen no. gran parte de los socios no que componen el frente de todos ahora como me decía mi viejo sí. tampoco me sorprende porque cuando uno ha, uno ha votado este en determinada eh, determinado partido en este caso el frente de todos frente de todos no no no no tenía una, una base programática, una base programática. No. Este, yo siendo uruguayo, estoy acostumbrado. Entonces le pregunté a otros uruguayos. No, no, qué fresco. Qué, qué, qué ¿Te acordás, ¿te acordás cuando los partidos en las elecciones este, presentaban la plataforma? Claro, la plataforma, es decir, ¿qué vas a hacer? Claro, un punto básico, un punteo básico de ideas sobre tal o cual tema. Lamentablemente en el ejercicio democrático hemos, hemos perdido parte de, de eso, que estaba bueno, porque, insisto, no era. A ver, no era un compromiso ante escribano público, era una propuesta. Y eran ideas que en algún punto se cumplían y en otros no. Pero, bueno, a ver, eh, en el caso de Massa, y es un personaje muy singular Massa, ¿no? Eh, hay una columna que publicó el domingo pasado el periodista Nicolás Luca, y que cuenta, bueno, todos sabemos de los orígenes de la UCD que tenía Massa. También sabemos que el partido, el distrito de Tigre, es un distrito que él adoptó, porque él es originalmente hombre del partido bonaerense de San Martín. Algunos dicen que hasta era hincha de Chacarita y después se hizo hincha de Tigre. Eso es bastante difícil. Bueno, mirá, viste que... Te diría, viste cómo es Massa, pero no lo voy a decir. Lo cierto <risa> No es lo digas. Que yo no sabía de los orígenes de relación de Massa, del hombre que lo acerca a la política a Massa, que había sido el inefable Luis Barrio Nuevo. Tenés razón. Eh, uh -huh. Porque Massa, como como hombre del, de la UCD, el partido este, liberal de derecha, eh, liberal conservador, paradoja de la Argentina, que creó el capitán ingeniero Álvaro alzoaray eh, llegó a tener un concejal en el partido de San Martín. Y Massa era eh, asesor de ese concejal, muy joven, muy joven Sergio Massa. Y Barrio Nuevo, por supuesto, tenía el control de todo lo que pasaba en San Martín, no solo en el peronismo, también en la oposición. Y este concejal de la UCD era alguien que tributaba a Barrio Nuevo, muy cercano a Barrio Nuevo. Y ahí lo conoce Barrio Nuevo. Y es más, en toda una historia que relata muy bien Nicolás Luca, muy muy bien, eh, cierra con los días previos a la creación del Frente de Todos, cuando Alberto Fernández le propone a Sergio Massa sumarse al Frente de Todos. Eh, y Barrio Nuevo, cuando es consultado por Massa por esa propuesta, Barrio Nuevo le dice hoy sos un muerto político porque recordamos que Massa venía perdiendo votos elección tras elección Exacto. después de haber derrotado a Néstor Kirchner en la provincia en cada uno de los intentos presidenciales le fue mal y venía justamente quedándose inclusive con la imposibilidad de tener candidatos en los distritos venía perdiendo mucho terreno yo me acuerdo de una reunión que tuvo Massa en un reconocido salón ubicado muy cerca de la municipalidad y en esa época, cuando Luis Acuña era intendente, había entre 15 y 20 intendentes de la provincia que le respondían a Massa. De todos esos se había quedado con casi ninguno, Massa. Entonces Barrio Nuevo le dice, hoy sos un muerto político, ¿qué tenés para perder? Y así Massa termina aceptando la oferta de sumarse al frente de todos. Por supuesto había dicho lo de la cámpora, lo de que con el frente para la victoria no iba ni a la esquina ni nada pero bueno, hoy Massa me parece que está ante la misma disyuntiva ¿qué tengo para perder? digamos, el descrédito político la imagen negativa que tiene en las encuestas es muy alta pero él se juega a revertir eso es el oro, en caso de que le vaya bien y la negativa ya la tiene hoy por hoy, me parece que la negativa ¿qué puede pasarle a Massa más que durante un tiempo caer en el ostracismo político en el que ya estaba antes? nada desde, desde el punto de vista de lo que son las crisis y los enfrentamientos, lo, lo, lo positivo que tiene la este, masa, más allá de que cuando vos te metes en, en lo político, es decir, no es blanco y negro. No, no no en esta estructura que nosotros tenemos, que está mostrando un desgaste general, toda la estructura política, de todos los partidos políticos, uh -huh. y cómo se forma, está mostrando un desgaste muy pero pero lo importante es que eh, la política es negociar es negociación es no llegar a la confrontación es no llegar a un quiebre Entonces así como pasó cuando zabaleta él este, arranca manejando las cuestiones económicas del senado y que eso a mí me daba me había dado la interpretación que cuando gana eh, macri la presidencia, yo dije, bueno, este hombre tiene experiencia política, sabe cómo amacarse, mm. sabe cómo negociar, sabe cómo se gestiona. Porque un político no está obligado a la confrontación y al enfrentamiento. Sí está obligado a la negociación, a tener vínculo, mm. a tener cercanía sí. con nosotros, a hablar, negociar sí. y llegar a acuerdos. Sí. Entonces yo creo que desde ese punto de vista... Es decir, eh, la Cámara de Diputados, si bien ha tenido sus cosas, él no ha mostrado una imagen, eh, digamos, de ser una persona agresiva con ningún sector. Veremos qué pasa. Estar en una cosa es legislar, hacer política, que en este momento nosotros necesitamos de la política y de hacer política. Sí, en ese sentido y... lo, lo miro desde ese lado no sí, lo que tiene lamentablemente para Massa es que casi todas las noticias que tiene para dar de aquí en adelante son malas claro eh, veremos si se termina premiando como en algún momento y en otros episodios de la historia a otros líderes mundiales le ha representado la sinceridad, el reconocimiento y la admisión de un cuadro no y porque claro a muchos de nosotros no nos gusta pagar lo que realmente deberíamos pagar o no lo podemos pagar. El tema energético es un tema clave en la Argentina y me parece que en ese sentido también hay que asumir responsabilidades de que un modelo que se pensó no dio los resultados que debía. Eh, también reconocer por ahí que no viene instrumentado, pero la política de, de antecedentes cercanos en el tema energético en la Argentina parecía mucho más sensata que la que hemos tenido. Inclusive me parece que hay un error histórico del Frente de Todos el, en el haber tratado de volver atrás de las medidas tomadas por Macri y su ministro de energía, Aranguren. Porque creo que políticamente hasta fallaron en eso al querer revertir. Creo que lo que debieron haber dicho es, bueno, ya está hecho esto, el trabajo ya lo hicieron Macri y Aranguren, nosotros seguimos a partir de acá. Y lo que hicieron fue volver atrás, anular algunos aumentos y ahora tienen que venir con toda esa batería de aumentos condensados en un muy corto plazo, y ni sabiendo si van a dar el resultado esperado. Ojalá que todo funcione, más allá de las simpatías que nos puede caer, o de qué manera nos puede caer tal o cual dirigente, no pensamos irnos ni bajarnos de este barco, esta es nuestra tierra, queremos estar acá, y que a la mayor cantidad de nuestros compatriotas le vaya de la mejor manera posible. Vamos a ver. Vamos a ver, señores, y también vuelta de vuelta el sí, tema señor. de las prioridades el tema del estado público está uh -huh. ahí presente y también que a vos a vos a vos sí que te estoy mirando vos no participás vos no participás en nada ni ahí entonces vos también y yo también y él también todos en algún porcentaje somos corresponsables Uh -huh. somos corresponsables porque finalmente cuando las papas queman y alguien viene a la puerta de la Argentina a cobrar una deuda <coughs> las pagamos nosotros entre todos sí. entonces yo digo si estoy para las malas como dijo Gaucho quiero estar para las buenas pero sí. para eso tienes que participar exactamente sin exactamente. agresión tratando de ver y dándote cuenta de que lo que le pasa a los políticos es decir, los políticos no son marcianos, salen de entre nosotros y si nosotros somos gente que no participa y que deja los espacios vacíos otros los ocupan Sí, sí lo que sí tiene que la, la política ofrecer las condiciones como para que la gente pueda participar no claro. establecer por ejemplo con el tema del hospital más allá de que es un asunto casi cerrado una audiencia pública un día de semana a las 10 de la mañana y digamos inhabilita a la mayoría de la gente que trabaja y que el día de mañana van a ser jubilados porque claro. fue claramente una audiencia para que concurrieran gente que no está como se dice que forma parte de la mal llamada clase pasiva no te preocupes que siempre mm. las cosas como las hemos visto en Chile yo le digo le tiro la peor como la hemos visto en Chile como la hemos visto en Colombia o las resolves por las buenas o se complica. Entonces, Ojalá que no. siempre, no, por supuesto, no seguimos como a decía eso. un cura, mira, dice vos, tiene un cura amigo mío, me decía, las cosas se pueden hacer con amor o con dolor. Cura, ¿eh? Sacerdote. Entonces, uh -huh. la vida, y después también algún rabino me decía exactamente lo mismo, con amor o con dolor, con amor o con odio, que está el otro, vos tenés esos dos caminos para elegir. El que no aprende... ...es en broma... ...y segundo, insisto con algo que aprendí... ...de la autocrítica del Frente Amplio... ...la unanimidad... ...es enemiga de la unidad... ...porque en la unidad... ...hay diversidad... ...y si tenés diversidad... ...no puede haber unanimidad... ...no, claro, por supuesto... ...no hay forma de que haya unanimidad... ...y eso también es a nivel nacional... ...somos muchas formas de pensar... Y la unanimidad no puede ser el cauce de las cosas Cada cual tiene su cosa Seguimos adelante Exactamente Vamos con la con la agenda de, de, como digo yo, de uno de nuestros personajes activos Sí, sí, sí, claro De, de Urlingham, ahí hablamos, lo tenemos Hablamos de Juan Zabaleta del Ministerio de Desarrollo Social Al frente de la cartera social de la nación Que como siempre él lo señala cada vez que tiene oportunidad está en el distrito de Urlinga, más allá de una agenda activa durante los fines de semana, cuando se reúne con organizaciones intermedias, centros de jubilado, clubes de barrio y demás, sigue con una agenda que, por ejemplo, lo tiene al frente del acercamiento con instituciones educativas. Esta semana estuvo en el Jardín de Infantes número 901. Hubo, justamente, trabajadores que están dentro de los programas Potenciar Trabajo del Ministerio, que desarrollaron ahí trabajos de refacción y justamente en este jardín además Zabaleta estuvo entregando personalmente elementos para las actividades cotidianas de los más chiquitos reitero en el jardín de infantes 901 y otra imagen que es la que aparece alternativamente en pantalla tiene que ver con la continuidad de este programa que puso en marcha desde que está al frente de la cartera de trabajo estamos hablando del programa mirarnos de la secretaría de abordaje integral del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en este caso estuvo en una institución en William Morris, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, justamente participando de las actividades que tienen que ver con los controles visuales y también con la provisión de lentes. Fue en la Parroquia Virgen de la Esperanza, para ser más concretos, allí dijo que van a seguir impulsando este programa que incluye y amplía derechos en cada rincón del país, también acompañado por alguien que lo secunda también hoy por hoy en el Ministerio de Desarrollo, como es el ex secretario de Seguridad, Damián Feu. Damián Feu, yo justo estaba pensando sí. de que tengo que hacer, no es broma, es broma tengo que hacer un ajuste este, visual en mis, en mis lentes. Y fui al, a, <coughs> al oculista que voy siempre, la óptica que está en Jaureche. Y ahí me enteré que, que no están más los leones, ¿viste? Que siempre los leones. El Club de Leones, leones claro. Que te ibas y te veía el oculista del Club de Leones y te lo resolvía, No está más. En eh, Jaureche, casi Solís. Claro, Entonces le digo, ¿pero a dónde voy? Me dice, sí, no, me... tipo es serio, ¿no? Dice, si no te va a seguir tal cosa. Le dije, bueno, me voy a Tosecac. Entonces cuando vi esta foto y uy, me lo perdí, voy a averiguar si andan este, los, del, los del ministerio, sí. por lo menos para saber cuál es la graduación claro. que necesita. Sí, sí, sí, que yo también debo ir, este, ir por eso. Más que, nada, más que <coughs> nada eso, porque después, bueno, uno va y a las ópticas que están en Hurlingham, que son todas buenas, sí. pero el ajuste lo tiene que hacer. Un este. Un, un óptico. Un profesional. Un profesional, un Decime, oftalmólogo. Un, un oftalmólogo. Este, hasta, acá... hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos porque fue una jornada con temas fuertes, con temas importantes tanto para lo local como por supuesto lo que tiene que ver con una escena nacional en la que estamos a, arriba del barco, como decimos siempre, y no nos pensamos bajar, ni por locos. ¿Mm? Eso es así, como decía un amigo, este como era la frase decía todos te dicen todos estamos arriba del mismo barco sí. y el otro le retruca y le dice no todos estamos en el mar, vos estás arriba de un barco y yo estoy agarrado de un tronco, flotando. <risa> claro. No estoy yo arriba no, de tu mismo no, no, barco. No, obviamente. En Argentina algunos están agarrados de un, de un, de un cajón de manzana, sí. otros arriba de, de cuatro cinco, otros arriba de un yate. Sí, como en Titanic, viendo quién sube o no a los botes también. ¿Entendés? ¿no? Por eso, eso, te dice, sí. eso que te dicen, estamos sí, todos arriba del barco sí, y vos sí. sabés que yo no tengo la comodidad del yate. Yo me siento como que estoy agarrado de un tronco de palmera Bien. y que estamos flotando. Flotando, <risa> con suerte flotando. Bueno, bueno eh, la último, el último título de la mañana tiene que ver con que en aproximadamente tres horas, dos horas que pasa. va a comenzar en el Club Social y Deportivo T6 en la Avenida Vergara al 2100 pleno corazón de esta pujante localidad de Hurlingham el Congreso de la Federación de eh, Trabajadores de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires Allí se asegura va a venir la, la sucesión de Oscar Ruggiero quien presidía a este que es uno de los dos núcleos que tienen los trabajadores municipales. Recordemos que por el otro lado está la Federación de Sindicatos Municipales, que es la que conduce Rubén Cholo García. En este caso, Rullero, después de una serie de mandatos al frente de la entidad, va a dar un paso al costado. Este congreso es de elección de autoridades. Y si bien en algún momento el actual secretario adjunto, el concejal y presidente del Sindicato de Municipales de Burlingame, Humberto Nito Bertinat, parecía ser Número puesto para quedarse con la presidencia Aparentemente va a llegar a la vicepresidencia Sería el señor Lucero la, nueva, la máxima autoridad nueva De la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales De la provincia de Buenos Aires Vamos a, Esto es apenas un anticipo Vamos a confirmar todo la semana que viene Bueno, después confirmaremos Esto sí que es una, una información en desarrollo Una noticia en desarrollo Después veremos qué pasa. Bueno, gente, que pasen un, un lindo fin de semana. El domingo está mal la cosa, te aviso, uh -huh. todo nube y agua, o sea que si vas a prender la parrilla, a no ser que tengas un techito para meterla abajo, pero si no, el domingo todo mal. Mañana, bien, se la aguanta. Eh, Saluda a tu gente y nos Exacto. vamos. Este es, es el último programa que hago antes del regreso de mi hijo a quien iremos a buscar el martes al Aeropuerto Internacional. Mientras tanto se van del país y él vuelve dando un ejemplo de patriotismo. No, La pasó muy bien, estuvo fuera, así que seguramente contaremos algunas perlitas la, la semana que viene. Que tengan todos un gran descanso este fin de semana. Nos reencontramos el viernes próximo, Marcelo, aquí en La Hora de Úlina. Hasta luego, gente.